Tres razones por las cuales los hombres dejan a mujeres que aman. Regularmente como hombres somos un poco más capaces de poder separar ciertos sentimientos y emociones, aun cuando estos están muy presentes en nuestras vidas. Y en cierta medida pues podemos amar con mucha intensidad a una mujer, al punto de vivir para ella, vivir por ella. Pero sin embargo llega un punto en que ciertas cosas pueden llegar a nuestras vidas, ciertas circunstancias pueden darse, haciendo que nosotros demos por zanjada esa relación y por mucho que amemos a esta mujer. Hay tres motivos por los cuales uno de hombre dará por terminada esa relación. Hoy te quiero invitar a que descubras cuáles son esas cosas esos aspectos que hacen que un hombre decida terminar una relación a un pese a terminar con una mujer que ama. Hola, este es Marco de Vilayfers y hoy quiero traerte este video, pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a este canal y una vez que hayas terminado de ver este video me dejes el emoji de una mariposa en los comentarios. Has dicho lo anterior, pues empecemos con este fascinante video que estoy a punto de darte a continuación. todas las personas tenemos la necesidad de terminar una relación, ya sea por la razón que sea, mujeres y hombres necesitamos en algún momento ventilar ciertas cosas, circunstancias que nos afectan o conflictos que tenemos constantemente y que nos orillan a tener que terminar una relación por muy especial que sea esta. Y hay un motivo muy importante por el cual un hombre Decide terminar una relación, decide darla por, por concluida. Y es esta. Miedo a no ser lo que la mujer quiere que uno sea. En realidad las mujeres generalmente se adaptan bastante a la persona con la que están y generalmente se adhieren o mueven un poco su vida tratando la manera de orientarse mejor hacia la relación buscando que la misma funcione. Por ejemplo, si el chico que que con el que estás le gusta el fútbol, de repente a ti te gusta el fútbol. Si con el chico con el que estás le gusta eh, los deportes de contacto, de repente a ti te gustan los deportes de contacto. Hay una cierta predisposición tuya de querer embonar en la relación embonar en la vida del otro. Pero para el hombre esto regularmente no es así sino que constantemente la sensación de cambiar, la sensación de moldearse a lo que la una mujer quiere, generalmente es un ataque directo hacia su propia valía. Hay una canción de Arjona que dice que estoy en medio de lo que soy y de lo que tú quisieras. Y esta canción en realidad es cierto, porque constantemente el hombre está tratando de mantenerse fiel a sí mismo, a su propia esencia, a su identidad, pero también está intentando embonar esa esos intereses con el de una mujer está intentando embonar su propia esencia con la relación para ser funcional. En muchas ocasiones los hombres pasan demasiado tiempo solos, con lo cual implica la no necesidad de tener que estar negociando, hablando o abriéndose hacia el diálogo. Un hombre en una soltería constante no tiene por qué negociar una decisión porque ésta ya está tomada desde un principio. Cuando se mete dentro de una relación literalmente todo cambia, todo es diferente todo es distinto porque a él ahora opera en un esquema de equipo en el cual él debe dejar sus intereses egoístas para alinearse a lo que la relación demanda y exige, es decir deja de exigir deja de existir el yo para pasar a ser el nosotros nuestra casa, nuestro carro nuestra forma de ser y generalmente es esa, ese debate constante es lo que hace que un hombre se sienta ajetreado por el, por el interés de querer adherirse, acatar, poder eh, aspirar a lo que la otra persona quiere. Una mujer tiene un ideal de una relación y busca adaptarse para que la relación funcione, esa, esa búsqueda de que él también se adapte y sea función en la relación puede suponer esa sensación de que él no es suficiente, que no es capaz, que no cumple las expectativas que tiene su pareja y concretamente termina sintiéndose de alguna manera atacado. Una mujer puede tener la capacidad de adaptarse a la relación, como habíamos comentado anteriormente. Puede ser capaz de poder alinearse a los intereses colectivos que la relación demanda, pero a veces un hombre no, y es incapaz de poder tener esta clase de flexibilidad, porque al final, la búsqueda de cambiarlo, la búsqueda de que él sea distinto, puede hacerlo sentir rechazado. Y si hay algo que detesta a un hombre, es el rechazo la sensación de que todas las mujeres del mundo lo acepten tal cual como es excepto la mujer que dice amarlo. Y es la realidad porque en realidad muchos hombres pueden llegar a sentir que su propia esposa, su propia novia es la única que le encuentra defectos. El 100% de personas le encuentra virtudes, la que le encuentra defectos es la propia novia. Razón número 2. Teme perder lo que él es, su identidad. No su libertad. Hay un pequeño conflicto y un malentendido en este concepto y en la forma como ésta se asimila. Y es que en realidad el hombre no es que esté preocupado por su libertad, porque muchas veces pensamos lo que pasa es que él quiere seguir yendo al table dance, quiere seguir teniendo una vida de soltero, quiere tener amoríos, quiere seguir teniendo una vida de soltero a un ajeno a saber que la relación existe, pero esto no es así, es la identidad de la persona, la individualidad que es la que intenta, la que reclama un espacio de esa relación, lo que hace que constantemente haya un conflicto de intereses. Esto en otras palabras supone que el hombre deja de sentirse el mismo para convertirse en alguien que no reconoce, se ve en el espejo, se recordaba en sus tiempos de juventud, de soltería, cuando le gustaba la aventura, cuando le gustaba manejar su moto a 100 kilómetros por hora, cuando le gustaba eh, hacer muchas actividades, jugar al fútbol, ir al boxeo, hacer sparring. Y hoy se da cuenta que ya no es el mismo hombre de antes. Se da cuenta que es un hombre que ha renunciado mucho a sí mismo y siente esa necesidad de volver a hacer lo que era antes. Se genera una crisis una crisis personal que al final hace que él intente constantemente reivindicarse, volver otra vez a sus raíces, tratar de ser lo que él alguna vez fue, y con ello poner en riesgo la propia relación, porque ahora está más interesado en recuperar su propia esencia, recuperar su masculinidad que se perdió con la relación, que en estar presente en la relación. Debemos entender que una relación en cierto sentido, y utópicamente dicho, es la búsqueda de la libertad del individuo dentro de una relación, no fuera de ella. El mayor logro de dos personas que se autorrealizan es mantener su independencia a un pese que están dentro de una relación, porque en realidad las relaciones generalmente absorben y consecuentemente puede haber una pérdida de la identidad, una pérdida de la individualidad, debido a que ahora ya no existe un yo, sino que existe un nosotros. Procurar que la relación también goce y tenga esa dimensión de individualidad, ayuda a que la persona en cierto sentido quiera volver a la relación. Parece un poco irónico, pero entre, entre más intentamos perder nuestra esencia como individuos, más, y, más nos nos queremos alejar de la relación y cuando más procuramos nuestra propia individualidad es cuando más queremos estar adentro de la propia relación. Procurar espacios para él, procurar espacios para ti, procurar espacios donde podamos estar a solas con nosotros. Es importante fomentar esos pequeños espacios, son importantísimos. Irónicamente, si tú fomentas estos espacios, fomentas estos, eh, estos pequeños lugares de aislamiento, de... de de la capacidad que tiene él de poder estar para él y por él en su compañía Lo que va a pasar es que va a querer más estar en la relación y no tanto fuera Pareciera una relación que entre más pasa fuera, más interesado está adentro Así, algo muy importante para evitar que un hombre quiera ser un desertor de la relación Es fomentar su libertad, dejar que vaya con sus amigos Dejar que siga siendo el hombre que, que siempre fue E irónicamente esto es malo eh, si tú lo ves desde de, de esta perspectiva Porque si él deja de ser el hombre de quien te enamoraste Al final de cuentas no va a haber relación Por la cual abogar Si tú dejas que él, se, él, él siga siendo lo que él era Haciendo las cosas que él a le gustaban Te va a seguir pareciendo atractivo A la vez que él va a querer seguir estar inserto en la relación Vamos con el tercer motivo Él no está sintiendo las cosas al mismo ritmo que tú. Hay un problema de velocidades, un problema de ritmos o de timing. Esto es exactamente como bailar y volvemos a lo mismo. En muchas ocasiones, muchos hombres eh, no están muy acostumbrados a expresar emociones, sentimientos. Podríamos decir, ah, es que esto es parte de una cultura que anima a los hombres a reprimir sus emociones. Puede ser que sí, pero también es cierto que también hay otra teoría que defiende la inexistencia de relaciones previas por parte de un hombre. Me explico. Vamos a partir del hecho de que un hombre no tiene tantos chances de tener tantas parejas como una mujer tener parejas. En realidad, él posiblemente solo haya tenido tres o cuatro novias en toda su vida, con lo cual durante todo ese periodo habrá permanecido mucho tiempo soltero. Con ello... Y consecuentemente por este estilo de vida carente de relaciones significativas no ha podido desarrollar las habilidades necesarias que él necesita para desenvolverse dentro de una relación. Un hombre que ha permanecido o que permanece mucho tiempo, muchos años fuera de una relación, fuera de la interacción con otras personas, con parejas por ejemplo, lo que va a derivar es que va a ser un poco torpe a la hora de involucrarse en una relación porque no puede manejar sus emociones. No las entiende y por lo tanto solo recurre a reprimirlas o a no poder desenvolverse con la misma libertad con la que tú ya lo haces. Esto es una, una realidad que en muchas ocasiones eh, muchas mujeres no están dispuestas a reconocer o aceptar porque les parece inverosímil, pero es la realidad. Muchos hombres, muchos hombres no tienen los mismos chances de tener tantas parejas equivalente a las mujeres, que pueden tener más parejas que un hombre. Por el estilo de vida, porque no son lo suficientemente atractivos, porque sencillamente son chicos eh, más centrados en los videojuegos, más centrados en el trabajo. Hay muchas razones por las cuales un hombre no tiene tanto éxito social como lo pueda tener una mujer y por lo tanto eso lo priva de desarrollar ciertas habilidades que posteriormente podrá utilizar en una relación. Tienes que entender entonces que su ritmo de relacionarse contigo puede ir más rápido o más despacio y en ti estará si tú lo aceptas con esas situaciones o lo dejas. Al final, cuando él no entienda sus emociones, cuando él no pueda manejar tanto estrés, optará por dejar la relación. Te puede amar mucho, pero hacer funcionar la relación ya es otra historia. Es por eso que debes entender que todo hombre tiene un pasado, tiene un presente y debes entender que generalmente eso, derivado de eso, van a haber ciertas circunstancias que se van a dar. Si se me permite hablar desde mi perspectiva, yo al ser un hombre que constantemente estoy muy metido en el trabajo, casi no me relaciono con nadie y eso implica que yo pierda ciertas habilidades muy necesarias dentro de una relación. Soy muy reactivo y eso consecuentemente me hace una persona muy difícil de manejar en una relación. Y como yo, hay muchos hombres que por falta de atractivo físico, por falta de atractivo psicológico, por falta de tiempo, disposición o estilo de vida, tampoco puede tener tantas parejas, ergo, desarrollar esas habilidades necesarias para una relación. Es lo que pasa. Si llegaste a este punto, me, me gustaría que me dejes el emoji del que te hablé Y lo otro es que también te suscribas a este canal y me cuentes qué opinas. ¿Cuál crees tú que es otra razón por la cual los hombres dejan a mujeres que aman? Me gustaría escuchar tu opinión. Así, nos vemos en futuros videos. Es de Foto Amigo Marco. Un abrazo.